Fuimos buscando ya las alturas y conectarnos con otros valles y al final eh, te estás metiendo en un mundo fantástico de, de alta montaña, digamos que nos hemos convertido en montañeros a pedales. Siempre que se cruza un collado un minuto antes ahí el corazón te late más rápido porque es como pasar a un mundo nuevo. no That need to climb the mountain, just to find out what's on the other side. That curiosity, that drive of just because it is there. Maybe these things are more familiar to mountaineers than mountain bikers. But for some of us, mountaineering and mountain biking follow the same paths, and the same sensations cause our hearts to beat faster. Mi relación con los senderos viene de muy, de muy pequeño y, y con unos amigos decíamos oye, ¿por qué no vamos a encontrar esta ermita? que, está, que dice que hay aquí una ermita? Y, y si el mapa y al final encontrabas. Y ahora se ha convertido en una pasión también porque todo aquel mundo que yo viví de pequeño eh, ahora está abandonado. Esta es una zona que se ha abandonado mucho y estamos ahora redescubriendo todos esos senderos. O una de las, de las cosas más bonitas de los caminos de los Pirineos es que son caminos con muchísima historia. Caminos como el puerto viejo de Bielsa, que fue pues bueno, un, cam, un camino utilizado durante la Guerra Civil para, para el exilio. puerto de la madera que fue un camino utilizado para, para el tránsito de la madera entre, entre España y Francia. Buscar un camino se hace con un mapa y, y buscar en la historia también. Un camino lleno de, de historias y, y de conexión entre valles. Hacer un recorrido en bicicleta por un sendero que, que ha tenido vida y que ahora vuelve a tener vida, te deja huella, es, sientes el alma de los que han pasado por ahí. High mountain trails are steeped in history, possibly facilitating generations of smuggling, linking trade between valleys, or offering military access to neighboring countries. But the world is changing, and so many trails that once were are now in danger of being lost, as nature quickly reclaims the seldom trodden paths, leaving them difficult to navigate. However, even as traditional uses are lost, new users are born, in this case, mountain bikers. This community of Pyrenean pioneers has a new vision for the high mountain trails, dedicating themselves to maintaining, improving, and above all, promoting the use of these ancient paths. El, el que es montañero. Ya sabes que es la sensación de subir a una cima o de cruzar un collado, ¿no? Que muchas veces subes al pico por saber qué es lo que hay al otro lado. Es que es, es, en realidad subes por eso y dices, a ver qué hay al otro lado. Con la bicicleta es un poco lo mismo. Nosotros teníamos esa, esas sensaciones de, de, de, de, de incógnita, ¿no? De que, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a poder bajar por aquí? A ver qué, es, qué, qué tal se nos da. Aquí en, en este valle en el que empezamos a hacer las primeras rutas de, de ciclomontañismo pues éramos unos pocos románticos los que subíamos porteando con la bicicleta y nos veíamos y éramos poco menos que, que unos locos. Ahora ya es algo normal y yo creo que se ha estandarizado que en las rutas de alta montaña pues la gente pueda portear o empujar la bici. Eran rutas que alguna gente ya hacía pero digamos que les dimos forma con, con, bueno, pues a través de, de la exploración y sobre todo .el acondicionamiento, porque eran rutas realmente pues no muy aptas para, para el ciclismo, eran rutas eh, o senderos apenas marcados y muy poco frecuentados. Entonces aquello pues lo reconvertimos para que fueran pues, más ciclables. Bueno, pues es un trabajo pues, duro y muy básico, pues con azada, muy manual, muy artesanal requiere de mucha investigación, de mucha exploración, de andar, de pedalearlo, de testarlo, de probarlo. Sí que es un trabajo que necesita fuerza y resistencia, pero da igual que sea un hombre o una mujer, lo más importante es tener mucha afición y pasión para, para este trabajo. Se produce una, una cosa muy curiosa cuando tú ayudas a ...a reparar un camino, simplemente apartando una piedra... ...ese camino ya lo haces tuyo. Y una de las cosas eh, bonitas es que en valles de alta montaña... Eh, ...se vaya viendo como también cada vez viene más gente... ...a practicar ciclomontañismo, no solo a las zonas de fondo de valle... O ...a los centros de BTT, sino a estos valles más pequeñitos... ...donde la modalidad de bici eh, que únicamente se puede practicar... ...es pues, ciclomontañismo y ven como, como cada vez pues, viene más gente... ...y eso también abre posibilidades a estos valles para que puedan bueno, pues, diversificar su economía y atraer nuevos tipos de, de turismo. Bike mountaineering, mountain biking, the name is not important. What is important is the result. Old trails reborn with a new purpose. To be enjoyed by everyone who understands that call to the high places of this world.